amigos de Tech, hoy estamos nuevamente acá para informarles, para contarles cosas súper interesantes y esta vez sobre 5G o las redes de quinta generación. Para eso, hoy vamos a tener un invitado supremamente especial que nos va a contar un poco sobre cómo una de las compañías más grandes de chipsets a nivel mundial están intentando democratizar esta tecnología. Y aquí saludamos a algunos que se están conectando hasta ahora, como Hernández Simón. Ah, y aquí tenemos a Amicam. Entonces, precisamente lo vamos a invitar a que se una y nos cuente un poco sobre la oferta de MediaTek alrededor de redes de quinta generación. Entonces, en breve seguramente vamos a tener a Amicam. Amicam, ¿cómo estás? Bien, buen día. ¿Está bien así o me doy vuelta? Yo yo creo que valdría la pena que te des una vueltica para que no nos duele el cuello. Mejor yo <ríe> o el teléfono, ¿no? Eso, perfecto. ¿Cómo va todo? ¿Qué? Aquí intentando de... De llegar a fin de semana. Ya, ya estamos cerca, ¿no? no te preocupes. Y además te veo muy sano, lo cual es fantástico, porque dadas las condiciones, uno ya no sabe, ¿no? Muchas gracias. Adiós, gracias. Toco madera, estamos sanos, cuidándonos, eh, no hay Exacto. Otro. Bueno, ¿y cómo te presento? Porque además de experto, escribes libros, mejor dicho, haces de todo. Bueno, estamos acá a hablar de 5G, así que primero de todo soy gerente de ventas senior para médicas en, en MediaTek, que ese es mi trabajo, y adicionalmente mi pasión, que es ser de Tiger, que es mi filosofía, y sí, aquí atrás puedes ver dos de mis dos libros. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Anika, cuéntanos un poco. ¿Por qué hay tanto escándalo alrededor de este tipo de conectividad, de redes de quinta generación? ¿Qué, cuál va a ser el beneficio que le va a dar al, al ciudadano del común? Bueno, no, creo que primero de todo un poquito de historia, ¿no? Eh, 5G, la idea de 5G nace en el 2012 claro. con la filosofía que a partir del 2020 haya una red inalámbrica o celular que pueda brindar soluciones a diferentes necesidades y casos de uso y diferentes aplicaciones, ¿no? Como tú sabes, eh, diferentes tipos de aplicaciones y tipos de comunicación requieren diferentes recursos eh, de una red sin afectar el uno al otro, ¿sí? Digamos, hoy en día una de las problemáticas que hay con 4G es que a veces quieres integrar un nuevo servicio, tienes que ver que no impacte o cómo impacta de manera mínima otro tipo de servicios. Entonces, eso, así nace la idea de, de, de 5G. Eh, en el 2018 se finaliza el estándar primario donde se dice, ok, esta es nuestra base, desde aquí arrancamos. Para finales del 2019, creo que en diciembre, ya se lanza una primera red comercial en sur de Corea. Y a partir del año que viene, de pasado y este, empezamos a ver ya eh, los diferentes lanzamientos en diferentes países. Ahora, ¿cuál es la promesa que trae a largo plazo 5G? Sí y, y al propósito digo largo plazo porque hay etapas que hay que entenderlas que no todos los beneficios es eh, mañana una vez, está, exacto y son varias cosas primero obviamente el ancho de banda mejorado avanzado de más ancho de banda para el usuario común significa una mejor velocidad de descarga entonces ya puede o de subida también ya puedo bajar más rápido puedo consumir contenido que requiere más peso. Puedo subir... Eh, eh, mi conectividad va a ser mucho más rápida que lo normal. Eso es lo primero. Eh, eh, eso se llama, en, en términos de 5G, en inglés, la abreviación EMMB, que es Enhanced, avanzado. Okay. Mobile Broadband. ¿sí? Entonces, ese es el primer... Paso. El segundo paso que trae es, eh, el siguiente promesa es bajar la latencia. ¿Qué significa eso? ¿Cuánto tiempo se demora un paquete de un punto al otro? Independientemente a la velocidad, la red tiene muchos puntos de conexión y mis paquetes, al final la red 5G como la 4G, es una red como de internet. ¿no? De, un, de paquetes. Claro. Entonces, hay un tiempo de latencia ¿no? que es influir, influye varias cosas, pero hay aplicaciones que son muy eh, más sensitivas a la latencia. ¿no? Si queremos, por ejemplo, hablar de carros autónomos en el futuro. O de eh, telemedicina. O telemedicina. Son cosas que requieren mucha más baja latencia. Y el tercer paso es una comunicación confiable de bajo consumo, eh, porque estamos hablando de Internet de las Cosas, ¿no? Millones de dispositivos, eh, so, si son medidores de agua, de luz, eh, cajas que hablan con otras cajas, lo que se llama machine to machine. Eso requiere, por un lado, poder tener esa cantidad de eh, de dispositivos enviando datos, muchos, pocos, sin afectar la calidad de otros servicios. Y por otro lado, que se, que el consumo de batería de esos dispositivos sea de verdad bajo. Bajo, me refiero, de 5 a 10 años. Eh, y esa es la promesa que trae 5G cuando esté a 100% implementado. Amica, como usuarios, hay algunos que nos están escuchando y nos van a escuchar eh, posterior a este live, pero seguramente no todo el mundo sabe qué es la latencia. ¿Puedes explicarnos así fa en, en, en español básico? <risas> sí, como explique, di una, una pequeña explicación, pero repitamos. Es Cuando mando algún mensaje de mi smartphone o, o mi llamada de voz, que es otro de los retos en 5G como en 4G, lo que hace el teléfono es partirlo en tramos. ¿sí? Así lo podemos enviar uh -huh. sobre la red y utilizar menos ancho de banda. A veces esos cubitos de información viajan juntos, a veces esos eh, cubitos de información viajan por diferentes vías media frase por acá, para hacerlo bien sencillo, Ajá. media frase por otro lado, depende de los canales que están disponibles, y al final lo juntamos en el destino, lo volvemos a armar y así puedes escuchar la voz. Ahora, ¿qué pasa si por una vía llega más rápido unos paquetes que otros? ¿Sí? O vamos a, a escuchar distorsión, o vamos a, a recibir el archivo que enviamos corrupto. Entonces, esa es la latencia que queremos que sea lo mínimo, que todos los paquetes viajen de la manera más rápida posible a través de la red, independientemente de la velocidad que estoy conectado yo como usuario. Eso ya es la latencia, es eh, eh, el tiempo que te demoras de viajar de un punto al otro. Listo, perfecto, entendido. Ahora, todo el mundo cuando percibe o le hablan de 5G se imagina el teléfono, ¿cierto? Y eh, en muchos países como en Colombia todavía no ha llegado oficialmente el 5G, ¿no? no hay una oferta comercial y demás. Entonces, algo que nos preguntaban cuando supieron que íbamos a tener este live es ¿Vale la pena ya tener un teléfono 5G o debo esperar a que ya exista una oferta comercial? Ok, vamos a, a caminar a hacer un paso a paso en esto. Hay, sí. varias, hay varias condiciones para tener 5G en un país. Primero de todo es entender que 5G funciona en diferentes frecuencias. Tenemos básicamente dos grupos de frecuencias las frecuencias bajas que se denominan FR1, que son frecuencias debajo de los 6 gigas, y frecuencias altas que se llaman millimeter wave, o la, eh, la onda milimétrica, que son frecuencias mucho más altas. Entonces, hay diferencias entre esas eh, frecuencias, ¿no? Eh, las, las sub-6 Gigahertz, tiene más alcance, puede llegar más lejos, la cobertura es más amplia, entonces podemos cubrir eh, lugares rurales. Mientras que la onda milimétrica es, tiene un ancho de banda más, eh, más grande, pero también llega menos. Entonces, lo, hoy en día lo más común en el mundo es la implementación de 5G subs, sub 6 gigahertz ahora entonces entendiendo que hay frecuencias hay que ver qué tienen los operadores en colombia entonces uh -huh. hay algunas frecuencias que ya están en uso en 2g en 3g y 4g y eh, pero el regulador les tiene que dar permiso al operador de, el término en inglés es refarming reasignar esas frecuencias que ellos pagaron por una licencia para un servicio X, digamos, acceso móvil fijo, ¿sí? Uh -huh. Para reasignarlo a 5G. Entonces, normalmente eso ocurre con tiempo. Dos, entonces esa es la primera opción. Y la segunda opción es que los operadores, haya una subasta de nuevas frecuencias, que los operadores puedan comprar ese, ese aire, esas uh -huh. frecuencias, y ahí poder <coughs> empezar a masificar el tema de 5G. Entonces, ¿qué se está viendo hoy? En Entonces, aquí viene cómo implementar 5G. Entonces, hay dos términos. Uno es el non-stand-alone y stand -alone. Non stand-alone. Non-stand-alone significa... Que va el operador, puede primero reasignar esas frecuencias que los tiene en otros servicios a 5G y agregar unos dispositivos de red 5G, pero el core de la red sigue siendo 4G. Y eso es lo que estamos viendo normalmente. Como los operadores ya tienen frecuencias 4G, como ya tienen infraestructura 4G que en una última década han invertido muchísimo dinero, todavía quieren sacar provecho, agregan torres, digamos, 5G. Entonces, eso se llama DSS, Dynamic okay. Sh Spectrum Sharing, es cómo podemos compartir espectro dinámico. Es decir, como operador, puedo configurar una torre o una antena o un dispositivo de red que sea 4G o 5G, de manera mucho más fácil. Entonces, el primer paso para hacerlo ahora en español común a, a, a, los, a los oyentes es, el primer paso de 5G es una red híbrida usando la base 4G con algunas torres 5G. Entonces, ¿qué puedo obtener? puedo obtener velocidades, en teoría, de hasta casi un giga, que es muy parecido a lo que ocurre hoy en una red avanzada LTE que tiene es, MIMO 4x4, QAM 256, pero en realidad no hay muchas de esas en Colombia. Hay alguna celda. Acá viene la gran diferencia. Para obtener la velocidad de casi un giga, en 4G con MAMO y QAM, necesitas pagar por un teléfono super premium, porque no todos los teléfonos, esos QAM y MAMO requieren mucho hardware adicional en el teléfono que lo encarece. Entonces, en teléfonos de 3, 4 millones, sí puedes obtener esa velocidad en las celdas que van a estar disponibles. O sea, los gama alta, casi. Súper alta. Uh -huh. ¿Qué pasa? Entonces, si tienes pero con un teléfono 5G puedes recibir casi la misma velocidad de 4G con full specs, pero a un precio de 300 dólares de un millón de pesos. No, a te me adelantaste a la siguiente pregunta. Mira que iniciando o bueno terminando el año pasado estuvimos con varios colegas en el podcast hablando sobre los teléfonos 5G asequibles. Y todo el mundo decía, no, eso no existe, eso no va a llegar, mejor dicho, pero veo que MediaTek tiene opciones, ¿no? Cuéntanos sobre eso, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es, el por así decirlo, la banda de precios de los teléfonos que están democratizando y que tienen 5G? Mira, acá te doy un ejemplo, Samsung A32 5G, en la red de T-Mobile, lo compré hace dos semanas, tiene... Un eh, Dimensity 800 de MediaTek, 282 dólares. Tú haces el cálculo. Muy bien, muy bien. 6.53 HD, 4 cámaras, entonces con velocidad de 5G. Entonces, si quisiera esa velocidad en una red como de T-Mobile, en 4G debería comprar un, un S21. Que, que el cambio va de 300... Cuatro veces. Exacto, más como, como 1200. Entonces, sí, en specs, cuando miras eh, especificaciones en 4G por este precio, puede ser que consigas más, cam, más resolución de pantalla, más cámara. Pero no puede, digamos, a mí me interesa la conectividad. Entonces, puedo recibir una velocidad de premium a precio de, de new premium y esa es la idea entonces conviene o no es depende de lo que quieras si, digamos si quieres specs de super cámara en los en este rango de teléfono 5G son cámaras ok sí uh -huh. suficiente para mí que no soy gran fotógrafo con el teléfono suficiente por otro lado tengo un top eh, procesador adentro Dimensity 800 en 5 nanómetros que con diferentes cosas para aguantar, me aguanta todo el día y sobra la batería, te digo creo que la última vez que lo cargué fue hace tres días entonces, y con un modem 5G entonces acá es, me conviene o no, ya es que busca cada persona ahora, eh, los operadores en Colombia aún no lanzaron están uh -huh. pruebas, esos 10 es haciendo pruebas. Eh, creo, yo estimo que a lo mejor veremos a fin de año para Navidad los primeros anuncios de 5G. O sea que sí vale la pena. Es, empiezo a hacer, por así decirlo, a prueba de futuro unos años cuando tengo un teléfono de esos y no me costó un pulmón. Exacto, yo creo que haciendo nuevamente, siempre digo, el mejor consejo de para qué comprar, qué teléfono compre, eh, comprar, eh, empieza es para qué lo necesito. En mi caso es sí, sí tener una buena constante velocidad. Entonces esto me da esta respuesta y menos la cámara, la pantalla HD 6.5 sobra para ver Netflix. Eh, no digamos. Claro. Eh, Perfecto. no necesito super resolución tampoco Pero esa es la, la idea de empezar a pensar si me conviene o no eh, Disponibilidad de red es lo primero y, y dos es qué es más importante para, para el usuario bueno, Amicam, y todo el mundo sueña con tener esas velocidades no solo en el teléfono, sino también en la casa. Vamos a ver aplicaciones de 5G que puedan, por así decirlo, amplificar esa velocidad vía Wi-Fi o algo así. Bueno, esa es la segunda tendencia que está ocurriendo. Acá en Estados Unidos ya los operadores locales sacaron licitaciones para lanzamientos de fin de año y primer trimestre del del 2022, eh, se llama CP Customer Premises Equipment, o, o el equipo de las de, premisas del, del usuario, que es un router 5G que va que tiene, obviamente, en, en, ahí tenemos nuestro chipset, que no hablamos de él siempre mucho contigo antes que puedo hablarlo ahora unos minutos, tenemos dos soluciones, una que se llama el MediaTek T750, que es todo un chipset integrado justamente para estos routers 5G que pueden ir en oficinas o en casa. Entonces, en lugar de conectarte a fibra o cable o cobre, tu conectividad de 5G, hemos llegado a velocidades de 4.7 gigas de conectividad. Wow. Y la idea es, sí, que es tu router de, de Wi-Fi en casa y tiene todo tipo de, de prestaciones adicionales como beamforming. ¿Qué es beamforming? Si eh, tú estás, digamos, normalmente un router eh, hace este tipo de, de señal y captura todo lo que está conectado a Wi-Fi. Acá puede decidir, ah, tu computador está en este lado, entonces solo me enfoco ahí para darte mejor cobertura. Entonces, dentro del T750 tenemos un quad-core de alta eh, conectividad, tenemos Wi-Fi 6, eh, tenemos todo tipo de puertos eh, que el fabricante de, del CPE pueda básicamente entregar un router completo y después tenemos y ese mismo T750 sirve también para MyFis ¿sí? los hotspots que pueden ser claro. eh, sin necesidad de estar enchufados a la pared para que vienen con batería lo puede, y puedes compartir y el otro es el T700 el T700 está enfocado a es una tarjeta de modem entonces, eh, oíste que estamos trabajando con Intel ya desde el año pasado para uh -huh. sacar este año laptops 5G con HP y otros fabricantes. Ok, buenísimo. Entonces tenemos las dos soluciones, la de, por así decirlo, el cliente y la del de que sirve la, la, la red, ¿cierto? Exacto, exacto. Entonces, eh, 5G estamos viendo en smartphones, estamos viendo... El acceso se llama eh, Fixed Wireless Access, acceso inalámbrico fijo, que da una ventaja de llegar al lugar. Primero de todo, abre el mercado, ¿no? Ya las operadoras de cable no son las únicas que mm. pueden dar, sino un operador eh, celular también. Claro. Entonces eso y qué, qué beneficio es que hay. Más ofertas, más ofertas como usuarios ganamos, eh, que sí. podemos obtener mejor servicio y mejores precios. ¿no? Total, es un gana-gana para todo el mundo. Y llegar a lugares donde no hay cobre, o, no, o cobre normalmente hay, pero lugares remotos donde no hay eh, fibra óptica, donde no hay cable. Entonces ahora lugares que no tenían una buena estable conectividad de internet con esta oportunidad pueden obtenerla. Buenísimo. Y Amicam, algo que es un caso de uso que no está tan explorado en Colombia. Yo sé que en otros países de, de Latinoamérica, inclusive de Norteamérica, sí es el Internet de las cosas. O sea, ¿qué podemos esperar cuando llegue 5G precisamente para ese ecosistema de IoT? Bien, eh, vamos, ese es el último paso que va a tocar 5G. Más recién en este año creo que se va a formalizar los estándares finales de 5G IoT. Okay. Eh, pero ¿qué vamos a poder ver es mucho machine to machine communication, comunicación de máquina a máquina, que esa es la idea, ¿no? Eh, entonces, ya puedes tener, eh, cualquier donde necesites transmitir algo de, eh, habrá ahí un, un, un sim por ejemplo en el campo en el campo eh, esas en los cultivos creo que eso es súper bueno no para saber cómo van si se han regado si se están secando todo eso. todo eso cámaras de monitoreo que están en lugares lejanos no eh, entonces Creo que eso lo vamos a empezar a ver en el 2023 más, la masificación ya en el 2021, finales de 2022, vamos a empezar los primeros dispositivos 5G de IoT y eso se masificará por lo menos en, en Estados Unidos, en Europa, en, en algunos países de Asia ya en el 2023. Eh, pero sí, la idea es, imagínate hoy, lo que está ocurriendo. Tienes trackers 2G. Uh -huh, tienes smartwatch sí. 3G. Tienes otras smartphone 4G. Sí. Entonces, porque cada uno es diferente en necesidad. ¿sí? Entonces, eso es lo que va. Y acá es el mejor ejemplo de la bondad que va a traer 5G. Hay que entender que el despliegue y, eh, de, lleva tiempo, sí? De acuerdo. Pero de, de, del futuro. Yo creo que a partir del 2025, eh, vamos a empezar a ver 5G en Colombia. Creo que 2025 5G empezando a masificarse y vamos a ver el sundown o el atardecer de las redes sí. antiguas. Sí, de acuerdo. Inclusive aquí una persona del público, Cindy Balbuena, muy conocida, nos dice que en muchas de las regiones aún se, se navega en 2G, ni siquiera en 3G ni 4G. Entonces esperamos que esta tecnología ayude a conectarnos más, ¿no? Y de una forma más simple, como dice Amican, usando el mismo autopista de 4G, pero repotenciándolo y llevándolo a otro nivel. Estoy de acuerdo. Eh. Hay, hay muchas cosas, digamos... Hay mucho, es un reto para el operador, ¿no? Eh, eh, primero de todo, la topología de los países es difícil. Montañas, campos, valles, lugares. Entonces eh, creo que, que ahora estamos viendo un poco de comp más competencia entre los operadores en Colombia, quién, quién llega a dónde. Y esa competencia es bueno. Eh, Creo que vamos a ver por ese tema también todavía, un poco más allá el tema de 2G. Eh, esto va para largo, la implementación de 5G. Sí, la, lastimosamente cuando nos decían que en 2019 llegaba, eh, no nos especificaron a quién, seguramente llegaban, eran solo las pruebas. Eh, muchas marcas nos, nos decían eso. Mira, pensemos un poco... Eh, la inversión más grande del operador es justamente en las frecuencias. O acá en Estados Unidos hace poco hubo eh, una licitación de una banda que se llama C-Band. Sé ¿Sí? que es una ma banda entremedia, es más de billones de dólares. Billones. Ahora, hablo billones, eh, 30, 40 cada operador eso es una inversión muy grande entonces claro. lo más caro es el aire <ríe> chistosamente <ríe> pero las frecuencias es donde hay entonces obviamente que cuando gastan eh, o invierten en eso ya el despliegue de la red tiene que haber una planificación y hay recursos limitados no se puede tirar por todos lados eh, eh, red lleva tiempo pero básica. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, Amica, me encanta. Nos sacaste, por así decirlo, de un montón de dudas. Y pues, como siempre, te esperamos en texetera.co. Gracias siempre. Un placer estar con ustedes. Y uh, siempre me gusta estar. Y gracias por las preguntas. Perfecto. Estamos en contacto. Que estés bien. Chao, chao. A cuidarse. Chao, chao.